hola hola hola muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estés escuchando este video. bueno ya eh, en teoría en las clases teóricas eh, hasta la clase 40 que fue la clase del miércoles pasado ya vimos ¿Qué es la astrología? ¿Qué, eh, ¿Qué significa un signo? ¿Qué cualidades tiene un signo? Eh, ¿Qué vimos los planetas? ¿Vimos los planetas en los signos? ¿Vimos los planetas en las casas? ¿Vimos las casas? ¿Qué significan? Y ahora tenemos que ver algo muy particular. Y en este caso, lo que tenemos es la carta de un animalito, de mi animalito de la casa. No, no, no, no es con, eh, mi pareja, no, es otro animalito que hay en la casa. <risa> ese eh, Antón, que todos ustedes lo conocen, los que me siguen en el canal lo conocen, Antón. <risa> Eh, Antón nació bajo el signo de Sagitario, eh, muy parecido a mí Con Luna en Tauro, muy parecido a mi pareja Y Ascendente en Leo, muy parecido a mí Y como tiene Marte en casa uno en Leo, ahora de viejo se está poniendo cascarrabia ya está viejito, ya tiene 11 años él nació el 29 de noviembre del 2009 a las 23 y 30 en Buenos Aires en la zona donde vive Martita Marín, por ahí, por caballito eh, bien eh, entonces de lo que Vamos a hablar porque ya sabemos qué significan los signos, qué significan los planetas en los signos, qué significan los planetas en las casas. Pero ahora nos toca ver qué significa, por ejemplo, que Antón tenga la luna a 9 grados de Tauro y... Mar, y Marte a 17 grados de Leo. O sea, si decimos que el medio cielo del nacimiento de Él estaba acá, en este punto, ¿qué, desde este punto, qué ángulo forman entre este planeta y este planeta? <coughs> ¿Sí? O qué ángulo forma entre este planeta y este planeta. Entonces, cuando hablamos de ángulos, tenemos que hablar de la visión: qué ángulo forma dependiendo de dónde está el planeta. Eso es lo que llamamos en astrología aspecto, eh, aspectos planetarios. O sea, los grados de diferencia que hay entre un planeta y otro. Hay cinco que son los más usados. Hay siete que, que se pueden llegar a usar para casos especiales, o sea, dos más, aparte de los cinco, dos más que se pueden usar, que no se usan habitualmente, pero hay veces que sí los usamos y que yo se los tengo que explicar. Eh, y después hay otro tipo de aspectos que en astrología tradicional no se usa Y entonces yo no los voy a explicar Porque se usa para otro tipo de astrología Entonces en algún curso de astrología avanzada que hagamos Ya en el 2022, ahí los vamos a ver los vamos a estudiar mientras tanto no bien entonces ya sabemos qué es la diferencia de grados que hay entre un planeta y otro entonces acá acá abajo en el programa eh, yo puedo ir viendo qué planetas eh, puedo ir marcando, pero bueno, ustedes igual no, no la ven, creo, esa barrita. Así que no importa eso. Ahora. Eh, cuando dos planetas están muy juntos, ¿sí? Muy encima del otro, como en este caso, Neptuno y Júpiter, a eso le llamamos con... O sea, cuando está a cero grados de diferencia, le llamamos conjunción. Cero grados, uno al lado del otro. sí, Eso es una conjunción. Ahora, ustedes me dicen, me pueden decir acá, bueno, pero este no está la, uno al lado del otro, porque Neptuno está a 23 grados de acuario y Júpiter está a 20 grados de acuario. Entonces yo ahí les tengo que explicar que en astrología existe algo que se llama orbe. Orbe, con B larga, no con B corta. Orbe Que es Una diferencia Para más O para menos Entre un planeta y otro <coughs> O sea Si yo me posiciono En Júpiter Yo digo bueno Determino la orbe Yo con la orbe Que trabajo es con más o menos 5 grados. Hay otros astrólogos que dependen de... Hay otras escuelas de astrología que hablan de entre 7 y 8 grados. Hay otros que hacen diferenciación de orbe según el planeta hay otros que hacen diferenciación según el aspecto o sea, no es la misma orbe para una oposición que para una conjunción por ejemplo la escuela que yo trabajo y lo que yo voy a enseñar es con esta orbe ¿Sí? independientemente de qué eh, eh, de qué planeta sea e independientemente de eh, qué aspecto sea entonces si yo tomo Júpiter y digo que tiene una orbe de más menos 5 grados todo planeta que esté hasta 25 grados de acuario o desde 15 grados de acuario va a estar en conjunción. Este Neptuno está a 23 grados, o sea, está en conjunción. Para explicarlo de otra manera, estos dos planetas están en el mismo signo, Sol y Mercurio. Sin embargo, el Sol está a 8 grados y Mercurio está a 21 grados. O sea que hay 13 grados de diferencia. No están en conjunción. Repito, no están en conjunción estos dos. ¿Sí? Eso es lo que yo enseño. Venus está a 27 grados de Escorpio. Y el Sol está a 8 grados de, de Sagitario. No está en conjunción. ¿Por qué? Porque el Sol estaría en conjunción con cualquier planeta que esté a 3 grados de Sagitario o a 13 grados de Sagitario. Bien. Eso es una conjunción. Después vamos a ir viendo, pero esta es la parte de, de, de, la, eh, de la clase teórica, ¿sí? Entonces, después en la práctica vamos a ir viendo qué significa cada una de esas cosas. Pero, por el momento, lo que necesito es que sepan qué es una conjunción, a qué le llamamos una conjunción. Bien, a la conjunción le sigue otro aspecto que es poco usado, yo casi no lo uso, por eso casi nunca lo explico, que es lo que se llama el, eh, perdón, no es ese, el semisectil, o sea, 30 grados de diferencia, entre un planeta y otro sí, 30 grados de diferencia tenemos a Júpiter a 20 grados de acuario y a Urano a 22 grados de Pisces o sea todo lo que esté todo planeta que se encuentre a 25 grados de, de Piscis hasta 25 grados de Pisces o eh, serían eh, 25 grados de Capricornio ¿sí? está a más menos 5 grados de diferencia de esos 30. O sea, hasta 35 grados para un lado o 35 grados para el otro va a estar en semisectil. O sea, tanto Júpiter como Neptuno están en semisectil con Urano en Pisces. Este aspecto, ya le digo, es un aspecto que se usa poco en astrología y después, en otra clase, voy a explicar para qué lo usamos. Pero lo primero que tenía que aclararles es eso, que tienen que saber que existe. Bien, ahora vamos a ver el sectil. El sectil es la diferencia de 60 grados entre un planeta y otro o sea si tomo a Júpiter que está a 20 grados de acuario todo lo que esté hasta eh, 25 grados eh, perdón 15 grados de Sagitario Acá también era 15 grados de Capricornio Me equivoqué yo, perdón En el semisectil Hasta 15 grados de Sagitario Y hasta 15 grados de Aries Va a estar en Sectil Por esos más menos 5 grados ¿Sí? O sea 60 grados de diferencia que pueden ser 65 o 55 grados de diferencia sigue siendo sectil para un lado o para el otro bien eh, entonces acá tenemos en sectil Saturno con el Sol y con Venus tenemos en sectil Mercurio, con Neptuno y con Júpiter. Ese es el sectil. Ya vamos a llegar a lo que ustedes quieren saber de a poco. Cuadratura. Lo mismo, pero 90 grados. O sea, todo planeta que esté... Eh, a 90 grados hacia un lado o 90 grados hacia el otro, ¿sí? Va a estar en cuadratura. Acá, como ustedes ven, una cuadratura es Saturno a 2 grados de Libra con eh, Plutón a 2 grados de Capricornio, ¿sí? Otra cuadratura es, esta es una cuadratura bien cerrada, a los mismos grados. Pero esta, por ejemplo, 21 grados de Sagitario está Mercurio y está en cuadratura con Urano a 22 grados de Pisces. O sea, hay más un grado de diferencia. Igual lo tomamos como cuadratura, o sea, 90 grados grados de diferencia bien ahora que vimos las cuadraturas vamos a ver los trígonos los trígonos es 120 grados de diferencia ¿sí? por ejemplo este Venus que está a 27 grados de escorpio está en trígono con urano que está a 22 grados de piscis o sea, hay 115 grados de diferencia sí, entonces por eso de más menos 5 está en, en trígono perdón ahí está ahora vamos a ver el quincuncio el quincuncio son 150 grados de diferencia sí. o sea, por ejemplo, el único quincuncio que tenemos es el sol acá a 8 grados de Sagitario con la luna a 9 grados de Tauro bien y por último vamos a ver la oposición la oposición son 180 grados de diferencia ¿Sí? o sea la única dos oposiciones que tiene es Marte con Neptuno y Marte con Júpiter <coughs> o sea vimos, conjunción Semisectil, 0 grados, 30 grados. Sectil, 60 grados. Cuadratura, 90 grados. Trígono, 120 grados. Quincuncio, 150 grados. Oposición, 180 grados. ¿Cuáles son los dos que no se usan tanto? Ni el quincuncio, ni el quincuncio el semisectil o sea en astrología tradicional lo que más se usa es eh, la conjunción el sectil el, la cuadratura el trigono y la oposición bien pero ustedes tienen que saber que los, dos, los otros dos existen Acá hago un punto y aparte en esta clase teórica para decirles eh, que todos estos se clasifican estos eh, aspectos se clasifican en tres categorías. Están los armónicos, los dinámicos y los neutrales. Los neutrales no es que sean neutrales, es que pueden llegar a ser armónicos o dinámicos, dependiendo, o ambas cosas. En otra clase lo voy a explicar eso. Pero esto es importante que lo sepan. ¿Cuáles son eh, los eh, la distinción en cada uno de los que yo les dije? La conjunción que es un aspecto mixto, o sea, puede ser neutral, puede ser armónico o puede ser dinámico, el semisectil, que es un aspecto armónico, el sectil, que es neutral, la cuadratura, que es dinámica, el trígono, que es armónico, el quincuncio que es neutral y la oposición que es dinámica normalmente en astrología y esto se los tengo que aclarar eh, se usa más que dinámico o armónico o, o neutral se usa si es una apertura como el trígono o es un aspecto tenso como la cuadratura, por ejemplo. Eh, o sea, lo que dije que era dinámico, pónganlo como tenso. Y lo que dice que es armónico, pónganlo como apertura. Lo neutral... Puede ir hacia un lado o hacia el otro. Y el mixto tiene un poco de todo. Bien. No estoy pidiendo que en esta clase teórica entiendan todo este concepto. Para eso están las prácticas los sábados. Y por supuesto que de esto vamos a volver a hablar el próximo miércoles. Después hay otra cosa eh, que se toma en cuenta. Si el aspecto es partil o no. En realidad yo le llamo de otra manera, cerrado o no. Es muy importante, ¿sí? darse cuenta, por ejemplo que este aspecto no es un aspecto cerrado. O sea, hay grados de diferencia. Hacen conjunción, pero por la orbe. Distinto de si los dos hubieran estado a 20 grados de acuario. Eso es lo que le llamamos aspecto cerrado. Y tiene mayor fuerza. Eh, después si es aplicante o separante o sea si yo determino que la orbe es de 5 grados yo lo que tengo que ver es este está a 20 y este está a 23. ¿Sí? Hasta 22 y medio podría ser aplicante. Eh, de 22 y medio a 25 es separante. ¿Sí? O sea, cuanto más cerca esté de la conjunción perfecta o el aspecto perfecto, va a ser aplicante y cuanto más lejos esté va a ser separante y la otra cosa a tener en cuenta que esta es tal vez la que más me va a costar explicar pero es la última cuestión que voy a explicar en esta clase es si eh, es creciente o decreciente bien lo primero que tengo que ver entre dos planetas para saber si es creciente o decreciente es cuál es más rápido, Júpiter o Neptuno. Júpiter es más rápido que Neptuno. Quiere decir que Júpiter está esta conjunción es una conjunción creciente, porque Júpiter está yendo hacia Neptuno. O sea, cada vez va a estar más cerca, porque es más rápido. ¿Sí? Ahora, si el más rápido estuviera de este lado, sería decreciente, porque se está alejando de él más lento. Bueno. Dejo la clase acá, teórica, como siempre les digo, abajo en la caja de descripción les va a quedar un resumen de esto que les hablé en esta clase teórica eh, y nos volvemos a encontrar para hablar aspecto por aspecto el próximo miércoles. Ahora sí, lo que... Eh, les, les digo que también escuchen las clases prácticas de los sábados, si es que no pueden estar presentes los sábados, porque ahí es donde vamos a ahondar sobre todos estos temas. Muchas gracias por haberme acompañado y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Chao, hasta entonces.